hola a lo largo de este vídeo vamos a, a daros una visión global de lo que son estas páginas específicas estas herramientas específicas para crearnos un espacio para nuestra empresa dentro de la plataforma linkedin ya vimos los grupos pues ahora vamos a, a ver cómo crearnos estas estas empresas vendría a ser el equivalente a las páginas en, en facebook por ejemplo y este tipo de, vamos, este material es, es un material adicional del MOOC Potenciate con Redes Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en la plataforma X y recordaros que es totalmente un material voluntario, sobre todo está enfocado pues a aquellas personas que tengáis menos experiencia en LinkedIn, sea la primera vez que os habéis creado un perfil o, o realmente no habéis trabajado demasiado, pues para echaros una mano a la hora de, de profundizar un poco, en este caso, el cómo crearnos nuestra página de empresa. Es muy sencillo y es bastante aconsejable. ¿Por qué? Pues porque al crearnos una página de empresa, esta se podrá, por ejemplo, mencionar cuando alguien hable o, o publique algo en, en Twitter, o en Twitter, perdón, en LinkedIn, podrá mencionarnos a nuestra empresa, con lo cual le va a dar más visibilidad y, lógicamente, pues crearemos más interacción y y creceremos dentro del posicionamiento de, de linkedin de nuestra empresa entonces es muy recomendable también a la hora si queremos ofrecer ofertas de trabajo los podremos asociar a esta a esta empresa entonces es muy recomendable en el caso de que tengáis una empresa lógicamente y cómo lo creamos muy muy sencillo en el menú de navegación superior veis que tenemos una zona de productos donde tenemos estos productos o herramientas externas que nos ofrece LinkedIn si pinchamos sobre ella se nos abre este desplegable y aquí al final pone una opción de páginas de empresa voy a subir esta imagen mía y pinchamos sobre ella para que veáis a dónde nos lleva bueno, nos lleva a un formulario de creación de la de la de la página de la empresa lo primero que vamos a escoger es un nombre de la empresa por ejemplo yo voy a poner tip ya he hecho algunas pruebas por eso me sale aquí el, el nombre imaginaros voy a crear mi propia empresa pues sobre Asesoría ética, por ejemplo. Y luego aquí automáticamente me crea una especie de URL. Yo podría cambiarla, por ejemplo, en mi caso no quiero que aparezca este guión porque es más sencillo ponerlo seguido, pues lo modifico. Os recuerdo que las, tanto el nombre de la empresa como las URL son únicas, cuidado con eso. La URL será linkedin.com barra company barra Oriol en este caso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de, de crear nuestra empresa vamos a tener que ser responsables de ella. Es decir, no, yo no puedo llegar y crearme la empresa de otra persona o con la que ni siquiera trabaje o no me den permiso para crearla. Entonces aseguraros que si no es una empresa vuestra os den os hayan dado ese permiso para crearla. ¿vale? Entonces yo aquí voy a decir que confirmo que soy el representante oficial y voy a darle a crear página. Y me dice que esta URL ya existe. Bueno, pues porque como he estado haciendo antes pruebas, pues ya existe. Entonces voy a poner orioltic 2, por ejemplo, y también existe porque he hecho muchas pruebas. Entonces orioltic 3, en vuestro caso, pues seguramente no estará cogida. Y si estuviera cogida, intentar coger una que sea lo más mmm, fácil de recordar. No, porque si ponéis una con un número, pues al final es complicado, es algo que vuestra marca lleve ese número, lógicamente, pues vuestra empresa. Aquí os dan una serie de consejos, no voy a entrar en detalles, sí os recomiendo que los leáis, os recomiendo que os vayáis a más información porque todos los consejos que da LinkedIn al final, lógicamente, os va a dar consejos basados en sus algoritmos de, de, de búsqueda, es decir, para mejorar el posicionamiento, os va a dar consejos basados en su propia experiencia, con lo cual siempre van a ser útiles. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, pues ahora directamente cuando hemos creado esta página pasamos a esta zona de administrador. Fijaros que aquí tenemos un enlace para ir a la vista de miembro. Es decir, desde ahí veremos cómo lo vería una persona que le dé a seguir, aquí lo llaman miembro, pero vamos, le dé a seguir a mi página, es decir, que siga esa página. Pero aquí como administrador, pues qué podrá hacer? Por ejemplo, actualizar la imagen de la portada. Esto es importante, si tenemos algún tipo de eslogan o publicidad o banner, pues aquí lo podríamos incluir, porque lógicamente el logo de nuestra empresa lo incluiremos aquí en, en esta zona del perfil, en esta imagen del perfil, lo pondríamos aquí. Aquí podremos cambiar nuevamente el nombre de nuestra empresa. No recomiendo, lógicamente, si estamos creando una marca, no recomiendo que la vayamos cambiando constantemente. Aquí podemos añadir una descripción, eh, más información sobre empleos, vida de la empresa. Bueno, aquí, sobre nosotros, esto es muy importante, aquí deberíamos de descri eh, describir la empresa. Yo lo pondré más adelante, pero bueno, asesoría TIC, por ejemplo. Lógicamente, cuanta más información demos, muchísimo mejor. El idioma también, eh, podemos añadir otros idiomas, por ejemplo, lógicamente, pues pasará como en LinkedIn, cuantas más idiomas pongamos, tendremos que ir gestionando siempre todos esos distintos idiomas, pero también nos permitirá, pues, aparecer en más sitios. Eh, especialidades, pues, bueno, podemos añadir aquí, pues, información en plan palabras clave, esto es muy importante, pues, en mi caso voy a poner TIC, si pincho puedo añadir otra, por ejemplo, e-learning, vale, entonces... Podemos poner hasta 20 especialidades. Esas 20 palabras clave. URL del sitio web. Bueno, yo aquí tengo tengo mi propia um, página. Pues, por ejemplo, tumblr que es mi blog.com. Vale. Tengo que ponerlo con tal cual como si fuera una, una página web. Es decir, el... El, la URL completa: HTTP, dos puntos, barra, barra. Vale. Tamaño de la empresa: bueno, pues en mi empresa es de cero empleados, porque yo soy, soy yo solo. Si fueran más, pues aquí lo podéis escoger. ¿Qué sector? Pues educación. Ya digo que es e-learning, fijaros, tengo e-learning, pues voy a poner e-learning. El año de la creación: pues 2016. Tipo de empresa: mm, autónomo, por ejemplo. Ubicaciones: pues añadir ubicación también será interesante. Entonces voy a añadir una ubicación, pues, eh, el nombre de edificio es mi casa, la ubicación eh, pues voy a poner eh, calle Tulipanes, que es donde está la universidad, ¿vale? Ya está. No sé si me va a dejar porque a veces eh, es que se, al, me obliga a poner, bueno, vamos a ver si puedo ponerlo esto, ya está. Y no, a ver, ahí está, me, me obliga a poner, a ver, ciudad, a ver, Móstoles, muy bien, el estado, la provincia, Madrid, código postal, pongo esto porque no me acuerdo, y el país, España, ¿vale? Me digo, vosotros, pues, vais completando según vuestro, vuestro caso, entonces, y me, fal, me faltaba, a ver, tulipanes sin número muy bien entonces con eso ya tengo toda la información ya me permite guardar por fin vale pues yo le voy a dar a guardar ya la tengo guardada, vale porque en este caso pues bueno es en mi casa fijaros y eh, lo que vamos a hacer es eh, qué más me permite Puedo buscar grupos, por ejemplo, grupos eh, destacados. Si tuviera algún grupo asociado a mi página, pues, alguno en el que perteneciera. En este caso no, no lo voy a añadir, pero podría. Y le voy a dar a publicar. Vamos a publicar. Le digo que, que tendría que completarlo bastante. Tendría que añadir información de, digamos, de la imagen, completar mucho la descripción, pero bueno. Importante. Si nos vamos a, ahora tenemos, si subimos aquí arriba tenemos una serie de desplegables, digo de opciones, tenemos actualizaciones, en actualizaciones lo que vamos a hacer es, pues, es el muro, el muro de esta empresa, es como un perfil, como una página en Facebook o un perfil en LinkedIn, pues aquí vamos a ir poniendo información, toda la gente que siga esta a esta empresa mi empresario el tic pues lógicamente pues verá todas mis actualizaciones pues yo podría poner aquí ofertas que haga contar mis servicios cada vez que escriba mi blog compartirlo aquí incluso añadir vídeo muy recomendable cuando el, ya os he comentado lo vamos y lo iremos viendo a lo largo del MOOC que siempre el vídeo es uno de los medios que más está funcionando como recurso y como tipo de contenido a la hora de de compartir información, entonces os lo recomiendo, también imágenes atractivas, fotografías, os recuerdo que ahí tenemos varios, eh, digamos, eh, plataformas que nos permiten el subir, eh, subir imágenes, eh, vamos a coger imágenes gratuitas y compartirlas. Luego además nos permite... Voy a mover aquí la, la imagen. Nos permite también ver una serie de estadísticas muy sencillas pero que nos van a ayudar bastante en el día a día de, de nuestra página. Pues ver en los últimos 7 días si, cuántas recomendaciones ha habido, cuántas más recomendaciones mejor. Porque más se ha compartido nuestros contenidos y eso significa que estamos... Creando contenidos de interés y estamos consiguiendo eh, pues que haya movimiento y se nos dé visibilidad. Comentarios, igual. Tenemos que fomentar la interacción. Cada vez que subamos un, escribamos algo, intentar hacer alguna pregunta para generar contenido. Eh, vamos, intera eh, interacción entre los, los usuarios. Las veces que se ha compartido, ya digo, las recomendaciones son los me gusta y los nuevos seguidores. Y entonces, luego además, a la hora de publicar cualquier eh, información, fijaros que puedo escoger si quiero, eh, pues que sea un cote, contenido patrocinado directo o actualizaciones de la empresa, pues según lo que, lo que quiera poner. Y luego, ¿qué más puedo hacer? Bueno, pues además, eh, aquí nuevamente pues vería la descripción, el análisis, fijaros, esto es un análisis pues más detallado sobre las actualizaciones, eh, lo, ya aquí vienen más días, el otro tenía el resumen, pues aquí tenemos total un análisis bastante completo y si no además puedo exportar un informe con el cual pues ya analizarlo desde cualquier hoja de base de datos o, o cualquier herramienta que, que tenga de análisis y luego las notificaciones las notificaciones que veré pues las interacciones con mis usuarios también muy importante estar al tanto de pues qué ha pasado cuántas veces me han recomendado veces compartido sobre todo porque si alguien me recomienda pues, le, pues se lo puedo agradecer si alguien ha comentado algo le puedo Puedo poner que me recomendar ese comentario o contestar a ese comentario. Si nos han mencionado, lo que os decía antes, el poder de las menciones, esto es muy importante. Y luego en cuanto a las herramientas de administrador, si pinchamos sobre ellas, pues veremos una serie de información. Desde aquí podremos, pues eso, volver a, a ver qué administradores tenemos en esta, en esta página. Yo, como me la había creado yo solo, no tengo a nadie. Pero imaginaros que es una empresa formada por una serie de socios. Pues aquí podría ir añadiendo esos socios. O tengo una persona que va a gestionar mi, mi página. Pues aquí podría añadir el nombre de esa persona. Todo eso lo puede gestionar desde aquí. ¿Qué más voy a poder hacer? Volver a cambiar la URL pública. No recomiendo ir cambiándola porque si alguien ya se la ha aprendido o está escrita en alguna página luego puede que se rompan los enlaces y no lleve a ningún lado entonces cuidado con eso puedo patrocinar las actualizaciones pagando crear páginas de productos específicos y relacionarlos con, con mi propia página de empresa con esta empresa es decir productos que genere pues imaginaros yo en mi caso claro mis productos son más pues asesoría o pero hay ciertas empresas que sí puede ser un producto físico o algún tipo de, de pack o algo así y luego un centro de ayuda también muy recomendable y una serie de información. Finalmente tengo la opción de desactivar la empresa. Pues si al final no quiero que esté en la web o no quiero que esté en LinkedIn, pues la puedo desactivar sin problema. Y esa sería una visión muy global de lo que es una, una página de empresa en LinkedIn.